Cada. Tenemos fallecido 74, ayer, eh, ayer eran 73, o sea que fallece, se reportó un, una persona fallecida y ha estado así, eh, eh, recuperados 72. También ha aumentado la cifra de recuperados. Ahora bien, hay que reconocer que el plan Duarte se está trabajando y, y está funcionando dentro de lo que cabe. Está funcionando, de hecho eh, eh, tenemos unas imágenes que más adelante vamos a compartir eh, con ustedes. Eh, bueno, si el señor director eh, me coloca la imagen el número 2 eh, de los drones que ayer se trajeron a San Francisco de Macorís, estos son unos drones, eh, eh, unos megadrones que cargan una, exactamente, ahí vemos las imágenes, cargan una sustancia que está a base de, de alcohol, entonces para, para los edificios. Por ejemplo, estuvieron en la fortaleza, eh, estuvieron en el hospital, en el centro médico siglo XXI. Entonces, esto les, les, les, les rocían a, a, a, a las, las alturas para que verdad eh, pueda paliar un poco el virus que está en, en, en las paredes, eh, en las puertas, en las ventanas de los centros eh, de salud. Nosotros lo vemos con beneplácito. Y entendemos que el Plan Duarte está dando resultados aquí en San Francisco eh, de Macorís. de verdad que sí, que nosotros eh, nos vemos con, con buenos ojos esto que se está realizando aquí en San Francisco eh, de Macorís. Así que eh, entiendo que eso ha ayudado a que merme un poco eh, las muertes. Ya los hospitales y las clínicas privadas están mejor preparados tienen un mejor plan y, y también eh, ahí están lo, el, el, personal, eh, de, es, es el personal de ese de, personal de plan de Duarte que, que lo está dirigiendo el, el, el ejército nacional. Suponen que recientemente, bueno, en esta semana se lanzó el proyecto eh, C5I, un proyecto. Vamos a escuchar qué dice el, el, el, el general, señor director. tenemos ahora? Buenas tardes, General de Brigada Rubén Darío Contreras Polanco, del Ejército de República Dominicana. Por disposición del señor Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, en cumplimiento a lo dispuesto por el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, él envió la cantidad de 2.000 pruebas rápidas para eh, hacer operativos masivos en esta provincia. En ese sentido, desde el lunes que empezamos, eh, se han hecho hasta el día de ayer 724 pruebas, 724 pruebas en diferentes localidades de este municipio, así como en el municipio de Pimentel. En la tarde de hoy, como ustedes pueden apreciar, también en adición a las pruebas rápidas, hemos llevado a cabo, estamos llevando a cabo un proceso de fumigación, tanto con equipo manual encabezado por la unidad de mitigación de la UHR del Ejército de República Dominicana, como este equipo de drones. ...que fue enviado por el C5I del Ministerio de Defensa. Mira a detener la propagación del COVID-19. Eh, es importante resaltar que eh, a partir de hoy... ...se dio inicio al uso de la plataforma eh, de registro... ...de todo lo que se hace en la prueba a través del de C5I. Esto significa que todo el que se hace Señor la prueba... director, vamos a se, de, entrar... Bueno, ahí sí. Gracias, señor director. Ahí escuchamos general, dando los lo detalles de este, de este equipo que se integra. Esto no es salud pública. Recuerden que el plan de Duarte lo está llevando el doctor eh, Amado Valls, eh, conjuntamente con eh, el Ejército o, y el Estado Mayor, y con lo que es el, el C5I, o sea, la salud pública, entra también en parte de ese plan. Miren, eh, continuando... Continuando, eh, yo quiero colocar este video antes de irnos la pausa, porque eh, voy a hacer un comentario. Eh, voy a hacer un comentario sobre eh, el apresamiento del señor que le ha dado la vuelta al mundo y que todo el mundo ha hecho un adagarete y lo han victimizado. E incluso eh, eh, a todo el destacamento lo han puesto en tela de juicio. Incluso el, el coronel El Carrasco. Eh, y yo tengo mi opinión sobre eso. Eh, ahí está el señor dando las declaraciones. Pero vamos, señor director, con el video número uno sobre lo que es la, la influencia de los demás. Ahora que está de moda el término influencia, veremos cómo nosotros eh, nos dejamos influenciar de la gente tan fácil.